¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Eh? Hoy estoy abriendo el vídeo aquí en el Hotel de Hielo Porque hoy tenemos un plan muy interesante Y es que han venido mi abuela y mi prima Como habréis visto en el blog. Entonces el plan de hoy es que vamos a dormir en el Hotel de Hielo Yo ya he estado muchísimas veces aquí en el Hotel de Hielo De hecho he trabajado en el Hotel de Hielo Pero nunca he dormido aquí Así que hoy por primera vez vamos a dormir Y os voy a compartir cómo es la experiencia Si queréis ver, la, como siempre os digo, todo, todas las habitaciones Todas las cosas en detalle eh, Podéis ver el vídeo del Hotel de Hielo que tengo Pero aquí os enseño más bien la experiencia ¿Vale? Así que aquí estamos entrando pues, aquí estamos en el, la primera zona que es así, como esta recepción, que tiene una decoración muy bonita. ¿Cómo? Mirad, están viendo el hotel de hielo aquí. ¿Qué te parece? Sí, bien. Buenas noches, Abuela, una foto? buenas noches. <risas> Mirad, nos acaban de explicar cómo ¿Qué? tenemos que usar los sacos de dormir. Y que si tenemos frío podemos venir a estas literas a dormir. Por si tenemos frío, pues podemos venir aquí a dormir. Mirad, el tricer el dinosaurio este, mirar cómo estaba antes. Antes estaba así con la boca abierta. Antes estaba así con la boca abierta y ahora está así con la boca más cerrada. este es un dinosaurio, Ah, eso es que te va a dar entrar a un bocado, eh? Sí. <risa> Mira, aquí hay otro. ¿Cuál ha sido tu habitación favorita? Eh, a ver. ¿La de los ositos? Por ahora, no sé. Que todavía Nico, no sé. Este... <risa> eh, chicos, este es un tricerato. Ahora vamos a la que vamos a dormir nosotros. Vamos a ver. Mira, esta es nuestra habitación y voy a grabar la reacción de la gente al en entrar y ahora os hago un room tour en condiciones, ¿vale? Me encanta. Me encanta. Este va a ser el mío. Ay. Ay. Mira, se han pedido unos, unos chupitos de hielo sí, A ver, van a tirar ahora los chupitos contra la pared A ver, en cámara lenta, ponlo Sí, ¿no? en cámara lenta, bonito Venga una, dos y tres. ¡Oh! mía. Pero bueno. <risa> Mirad, yo me he pedido como siempre un chocolatito caliente. Y aquí está muy bueno. Mirad, aquí está. Así es como se transporta aquí en los manetes. Un patinete, se lleva así. Aquí estamos con los renitos. Mira qué mono. Mirad, hemos alquilado la sauna esta. Mirad cómo, cómo es. Esta es la sauna, es gigante. Ya hemos venido aquí varias veces, pero bueno. Ahora venimos otra vez. ¿Veis? Bastante grande. Aquí nos duchamos y todo. Bueno, pues aquí estamos ready para irnos al jacuzzi que está detrás de este muro Yo ya la he cogido, que está detrás del muro de nieve ¡Ay, Dios mío, qué frío! Bueno chicos, ya se nos ha hecho de noche Ya se ha despejado, así que ya pronto aparecerán las auroras boreales Y mira, este es el sitio donde vamos a comer, que os voy a enseñar por dentro Mira, os voy a enseñar Entramos Y... ¡Oh! Mirad que bonito el sitio Mirad que bonito es Aquí hemos puesto todas nuestras cosas Y hemos puesto velitas Y aquí en el centro vamos a hacer un fuego Para hacer salchichas Pero mirad qué bonito es el sitio Voy a encender luces Una luz por un momento Para que veáis bien cómo es, ¿vale? Así es el sitio pero con la luz apagada queda más queda más romántico, ¿ves? O sea mirar en medio del lago, o sea mirar la paz que hay, se está súper tranquilito, ¿eh? o sea súper relajante. Eso ya que hace más frío que hay dentro de en el lago hace más frío porque como viene el viento por todas partes, pero es que se está chicos ahora hemos venido al bar este que está súper chulo mirar el techo y ahora estamos muertos de sueño así que bueno hemos visto un poquito de aurora pero ahora nos vamos a ir a, a dormir ya a ver qué tal dormimos bueno lo primero que hay que hacer es lavarse los dientes y para eso vamos a ir al, al baño Madre mía para Ay, sí, dormir a... aquí. Me estoy poniendo el saquito, saquito este para Tía, mira, dormir. el <ríe> Ay, por Dios. <risa> ¿Qué, es? qué que, es? Mira. Mira. <risa> Ay, mira, ¿Qué qué es? madre mía, mirad cómo estoy, o sea... Estas son nuestras vistas. ¡Mico! ¿Qué? Tienes que esto, eh. ¡Abuela! Que mira yo, <risa> <¿Qué> tío. Te... <risa> <risa> qué te cae, <risa> Espera que está chico. Por Dios. Y como me dé la vuelta, ahí. Bueno tío Ya nos hemos despertado. Estamos aquí en el hotel. Y ahora vamos a vestir y vamos a ir a desayunar. Ahora ya hemos cogido el desayuno. Mira. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos en casa Y os voy a explicar un poquito Mirad eh, El hotel ya sabéis que cierra A finales de eh, marzo O sea, ya está cerrado Porque, bueno, nosotros hemos ido a dormir La última noche porque tenía, pues Digamos, descuento Estaba bastante barato, ya que es la final de temporada No hay nadie Así que está bastante barato Así que me y nos hemos quedado a dormir eh, Esta noche y pues ya está cerrado, ya han empezado a sacar los trozos de hielo del lago para que la, el invierno que viene, o sea, a principios de invierno que viene ya estén los trozos de hielo listos. Y pues ya han empezado a sacar esculturas porque quieren reservarlas para el año que viene. Hacer una cosa que no me ha quedado muy clara. Y ahora pues ya está cerrado el hotel, así que nada. Se acabaron los vídeos del hotel por esta temporada, que ha habido bastantes. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!